Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro que tenemos en nuestro espacio, como todas las semanas, eh, en estos días en el que estoy viendo si se ve bien ahí el, el Quijote, ¿verdad que, que belleza es el Quijote. Eh, que hemos estado siguiendo muy de cerca todos los conflictos relacionados con salud, y bueno, lo que se transforma siempre en Neuquén, eh, una de las provincias más desiguales del mundo. ¿Por qué digo del mundo? Porque tenemos tantos recursos únicos en el planeta y seguimos siendo una de las sociedades de las provincias, para no hablar de sociedades más desiguales del mundo En las puertas ya de la segunda ola Hace minutos ya muchos servicios hospitalarios, directores Bueno, ni hablar del equipo de salud de Neuquén Los equipos de salud de Cipolletti Una ciudad que está pegada acá en Neuquén Capital a, Ya están confirmando la llegada de lo que es la segunda ola Estamos parados en la segunda ola Así que imagínense lo que nos queda transitar Este parte de este otoño y este invierno Vamos a corrernos un poco del día a día eh, y rápidamente los invito a compartir los últimos capítulos de una serie web. Un proyecto hermoso, maravilloso, lleno de amor este, y de militancia como eh, fue encarar en algunos capítulos para internet. Que hicimos obviamente primero para YouTube y para redes y ahora estamos transmitiendo por Cartago sobre la vida de la inmensa luchadora Gladys Rodríguez. Eh, rápidamente, Gladys Rodríguez, una militante de toda la vida que funde sus eh, últimos años, sin saber que eran sus últimos años, los militantes este, no tienen eh, más que tiempo y espacio para la entrega desmedida, ese acto de amor que es intentar cambiar el mundo, acomodar el lugar con lo que se tiene a mano, eh, uno de los actos más valientes y amorosos que se pueda conocer eh, en, en, en las trayectorias de las vidas que nos acompañan. Lo cierto es que ella dedica este, su vida a también dar a conocer a ese subsuelo de los derechos humanos, los patitos feos de los derechos humanos que son los derechos de las personas privadas de libertad. A partir de ese proceso ella eh, trabaja con Zainuco, es la fundadora de la agrupación Zainuco y todo ese derrotero lo tuvimos en los primeros cuatro capítulos que lo compartimos la semana, el, la semana, el año pasado. Para nosotros todavía no termina el 2020. Lo cierto es que vamos a aprovechar eh, que salimos un poco de la coyuntura cotidiana y vamos con estos últimos dos capítulos que tienen que ver con el cierre de este, de este episodio web. La pueden ver completo por internet, buscando sencillamente Gladys, eh, calle de Libertad. Pero para nosotros también es un cierre de ese 2020 que nunca se termina de ir y este 2021 que uno no entiende cómo empezó tan rápido. Estamos hablando en términos políticos siempre. Lo cierto es que vamos a compartir hoy. Hoy eh, Los dos últimos capítulos para nosotros que tienen que ver con este proyecto increíble en el cual formamos parte el año pasado Que era eh, trabajar en la edición y el montaje de eh, la Gladys Calle de Libertad Y también un homenaje tremendo a la figura de Gladys Rodríguez y a su familia que es la que confió en nosotros Y nos invitó a participar en este proyecto, a Jimena Fernández y al ruso Germán Fernández. Así que rápidamente, cortamos acá y nos metemos en los dos últimos capítulos, ya para el derrotero de este capítulo de Cartago vinculado a Gladys Rodríguez. sabido que las mariposas, como la rebeldía, son contagiosas. Y hay mariposas, como rebeldías, de todos los colores. Y todas son piel, piel que brilla sin importar el color que las pinte. Y hay vuelos de todos los colores. Y hay veces que se juntan mariposas de todas partes y entonces hay arcoiris. Y la tarea de las mariposas, lo dice cualquier enciclopedia que se respete, es traer el arco iris más abajo, de modo que las niñes puedan aprender a volar. Y bueno, siempre la semblanza de Gladys para mí fue muy fuerte también porque... Eh, tiene un aire, de, no sé, de una mujer que era muy dulce, muy tierna y todo, y además toda la dureza que tenía para enfrentar al poder. Eso era eh, inversamente proporcional su dulzura y su buena onda con la gente, su humanidad, con cómo se ponía frente al poder político. Y eso lo, lo, eh, muchas veces lo vivimos juntos, digamos, de ¿no? estar al lado de ella, vos te sentías vos te sentías seguro, te sentías, y a nosotros nos aportó nos aportó mucho, humanamente, políticamente. Bueno, qué sé yo, fue, fue un. Nosotros, los años que pudimos compartir, uh -huh. la conocimos uh -huh. en esos ámbitos y se fue profundizando rápido. Viste bueno, cuando haces banda rápido, sí. <risa> se ha a decir sí, chao. Sí, sí. Y... Gladys propició, digamos, esos espacios. Y no me acuerdo por qué yo me invitaron y estaba ahí. Este, así que sí, a partir de ahí tuvimos... Yo nunca estuve en Zainuco como organización Zainuco porque eh, básicamente al poco tiempo empecé como a, a activar... Este, eh, con las madres, así que, pero era este, encontrarnos en todas las veces en la calle eh, y en todas las este, convocatorias que había, siempre estábamos este, juntas y en algún momento también nos convocamos a tomar un café y a charlar. Y a charlar. Sí. sí convengamos que en la defensa de los derechos de las personas privadas de la libertad eh, no encontrás muchos amigos ni con quienes trabajar, ¿viste? No. Eh, es... es va a contramano de uno de los peores sentidos comunes que hay, que es el pensar que quien cometió un delito merece el trato inhumano y, y encima le pagamos la comida, que es una de esas cosas que se van escuchando. ¿no? Entonces, encontrar a alguien con quien coincidir en hacer respetar los derechos humanos a esa persona, la verdad que no es fácil. Me parece que ella encontró en, en lo que hacíamos nosotros un, un, uno de los pocos lugares donde se podía hablar de respetar el derecho a los y porque además nosotros no especulábamos ni con eh, tener más clientes, no, no era nuestro trabajo periodístico en búsqueda del cliente habitual que quizás no se permite ni siquiera poner en discusión el tema. ¿no? Esa libertad con la que nos manejábamos nos hacían poder dar pasos firmes a la defensa de derechos humanos y a, y a las violaciones de los derechos humanos que se denuncian desde la U11 particularmente. ¿no? Entonces, me parece que eso y, y, y esa, esa, ese interpretar la realidad que vivían las cárceles, que, era, que estaba lleno de gente eh, excluida, de pobres, y, y ningún rubio uno podía encontrar en la cárcel, gente que tenía dos opciones, o la cárcel o, o la interperie esa lectura social de, de las cárceles nos, nos unía, nos encontrábamos ahí eh, reconociéndonos, y me parece que nos era un mandato como o juntos o si no es mucho más difícil, digamos, ¿no? entonces ella contaba con nosotros y nosotros con ella particularmente de la articulación con la asociación Zainuco. ¿no? Allá por el año 2004, si bien todos aquellos que empezábamos la militancia a Gladys se, se la conocía, por supuesto de todos los espacios públicos, de luchas, de marchas, pero sí recuerdo cuando, cuando se acercó ella con... ...con otras compañeras de Zainuco... Eh, a, ...a colgar la bandera acá, justamente en las escalinatas... ...ya llevábamos unos días de, de la ocupación de, de, de la universidad... ...en un marco de, de, de fuerte debate contra las leyes menemistas... ...contra la ley de educación superior... ...y, y bueno, eh, yo recuerdo y me sorprendió mucho, ¿no? ...de que eh, una organización de derechos humanos... ...en lo que yo tenía conocimiento... ...de que se militaba derechos humanos en las cárceles... Eh, ...se acercara, se informara, eh, preguntara... ...y comenzó a venir todos los días, esa toma duró 29 días... ...y la vi la mayoría de las veces a ella preguntando, estando... ...y por supuesto que se fue haciendo una relación de entre mayor confianza... Eh, ...uno también comenzaba a preguntar este, consejos... Eh, experiencias eh, y, y bueno eh, ahí comenzó la una, una relación que bueno a mí por, particularmente me, me marcó mucho este, era el tema de, de hacer participar a todo un sector de, de la parte artística ya sea de la música de, de la pintura y demás y pedir de alguna manera algún asesoramiento no quedarse con que lo político, formal, lo escrito es lo que vale sino hacerlo más amplio y este, por supuesto le salían unas ideas maravillosas pero ella no se quedaba con que tengo esta idea no consultémoslo con aquella que es artista plástica con aquella que es música que puede compartir abrir el organismo hacia afuera y aprender de los otros también entonces salían cosas maravillosas, como una vez que hicimos una puesta en escena en la puerta del Superior Tribunal, este, estábamos denunciando las requisas que se le hacen a los familiares de los presos para ver a sus familiares, y una de las requisas que, se, que le hacían a las mujeres que iban a ver a sus maridos presos era la requisa vaginal. Nosotros hicimos una presentación... Y eso conseguimos que nunca más se le hiciera a nadie requisa vaginal. Quienes nos acercamos a Zainuco desde el trabajo periodístico, o los abogados, o los militantes, eh, eh teóricamente teníamos ya un recorrido y, y entendíamos bien de qué se trataba, uno no, no se metía por aburrido a trabajar en el Entonces se nos exigían esas cosas, y, y todos me parece, ¿no? porque ella también sentía que a ella se le, re le reclamaba en algún momento eh, algún espacio de participación y ella era, era muy, muy abierta en dar espacio de participación, como decís vos, a los mismos presos para que puedan construir su, su, su espacio. ¿no? La las trampas cotidianas eso te da un ejercicio que tiene que ser duro sí o sí y tenés que estar serena tenés que estar o sea eh, eh, eh, es eh, realmente eh, era admirable porque o sea, no tenía ningún empacho a más de uno los dejó mudo porque no, nunca la vieron venir Con, capaz que una frase cotidiana una frase simple pero ahí me cayeron todas las fichas, supe todo, supe todo, tenía tantas cosas para decirme que fue como que puedo reguardar toda esa información en mi cabeza y que es revalioso, es un tesoro enorme que me dio la posibilidad, la claridad de poder luchar hasta el día de hoy, con la claridad que ella me dejó instalada con cada cosa que, que me enseñó. Pero realmente, un ángel guardián, siempre digo eso, ¿no? que no, no soy ni religiosa, ni creo en cuestiones, de... pero realmente si uno tiene que decir que o ponerle un nombre a Gladys o ubicarla en, en algo sería como un ángel guardián porque después mucho tiempo ella no estuvo con nosotros, ya después ella enfermó pero como que tenía que cumplir ese rol, siempre lo siento cerrar su vida o, o, o, o su rol o lo que ella vivió, atravesó cuando en la dictadura, cuando fue desaparecida antes de terminar su vida haciendo lo que hizo que fue acompañarme y buscar justicia por un pibe pobre en un barrio que llevó por delante un juicio enorme multitudinario de personas afuera y que tuvo una movilización enorme gracias al acompañamiento que me dio Gladys y de la conciencia que creó en mí para allá adelante esa pelea y ella fallece creo que fue una semana o dos semanas antes Gladys, con, eh, del juicio de Brian pero yo, totalmente yo creo que tranquila de saber de que hasta el último momento luchó hizo lo que sentía que tenía que hacer y logró la condena a un policía perpetua. Ella era muy manija, como digo yo, manija es como todo el tiempo pensaba, pero a su vez tenía esa cuota de ternura que hacía que en un momento determinado te venías a comer a casa y nos olvidabas del mundo. o sea Entonces te ponías a charlar de la vida, de vos, de los sentires, de los pareceres, de experiencias. Entonces ella te contaba cosas que salían de la parte de la militancia. O sea, eso tenía, ella tenía la capacidad de hacer. O sea, de contar experiencias de vida, de reírnos a carcajadas. O sea, eso de, de permitirse vivir y disfrutar. Y yo creo que está bueno porque mucha gente tiene como mandatos así de, de ideológicos que tampoco le permiten a veces eh, soltarse y relajarse para, para sentir y para otras cosas. Porque de hecho la militancia es eso, también es pensar, sentir y pensar, nada más que todo el mundo no tiene esa parte, ¿sí? Viste, convocar a la gente que si bien capaz que se acercaba para esa actividad y nunca más, pero de todos modos era un hecho político esa actividad. Lo que a mí me, me deja como enseñanza es eso, que cualquier actividad no lo puedes dejar en el marco de lo que, bueno, haces un reclamo judicial nada más, pero qué efecto político haces con, con esa situación, porque evidentemente puede morir ahí en los tribunales, en, encajonados en los expedientes, como sucede, pero bueno, salir a denunciar por la radio o hacer algún que por supuesto no es fácil hacer esas cosas porque no se permite que se haga esas cosas. Por ejemplo, Sainuco no entra más a las cárceles, donde antes hacíamos festivales, donde después nos hemos encontrado con, con un taxista que una vez tomamos las dos y dice, ¿cómo le va? ¿Quién es usted? ¿No se acuerda de mí? le dice el taxista Gladys, le dice, no, no me acuerdo de vos. No, yo era, ¿se acuerda cuando usted lo llevó al Rally Barrio Nueva, yo ahí lo conocí al Rally dice, este, nada más que ahora yo estoy con Baro, así dice la verdad, estás con Baro y gordo que te voy a conocer? Dice. No, no, que, que me haya cagado pedos porque no llegué a horario como había sido comprometido, digamos, ¿no? En eso hay una conducta muy, muy, no, eh, muy, muy que, que no, no podía ser de otra manera porque los que estaban esperando no, no, no, no, no podían seguir esperando que se los torturara como se los torturaba porque yo llego tarde por un compromiso eh, con amigos, digamos, y, y me parecía correcto, lo que pasa es que costaba sintonizar eso, no era, no era fácil. Uno también estaba acostumbrado a ciertos ámbitos militantes donde nos poníamos de acuerdo en un, en un comunicado y listo, salíamos todos contentos, habíamos hecho un paso en la revolución, pero <risa> acá era muy diferente la ciudad. El 19 de diciembre del 2012, el policía Claudio Salas disparó en la nuca a Brian Hernández, un pibe de 14 años que iba en un auto junto a sus amigos por uno de los barrios del oeste de la ciudad de Neuquén. En esa madrugada se encontraron con un control policial. No frenamos porque nos asustamos. Le dijeron a Eli, los compañeros de su hijo, que tenían entre 14 y 15 años. También le contaron que en ese momento en que siguieron y mientras otro patrullero los cercaba por delante, escucharon un disparo. Frenaron. Habían bajado dos policías, un oficial de apellido Mardones y Claudio Salas. Inmediatamente todos los uniformados que protagonizaron el hecho buscaron montar una escena para evadir responsabilidades. Esa madrugada, la mamá de Brian emprendió una búsqueda desesperada sin que en ningún lado le dieran información, hasta que finalmente, con horas de espera y manoseo, se encontró con su hijo en coma en el hospital Castro Rendón. A mi mamá, ¿cómo Ajá. la conociste a mi mamá? <risa> a Gladys la conocí en el peor momento de mi vida. <risa> me hubiese gustado conocerla en otra circunstancia. Pero bueno, la vida nos llevó a juntarnos en, aquella, en, aquel, en aquel hospital, mientras Raíl estaba agonizando. Yo, o sea, nada, imagínate en una situación como esa, mi cabeza era realmente un, nada, un desastre. Pero entre toda esta gente que rodeaba y que me venía y me hablaba de cosas que obviamente no entendía, porque yo hasta ahí no entendía de, de nada. Sí, la recuerdo ella muy constante, muy presente, cerca, y haberme, con mucho respeto, haberse acercado. A mucha, había mucha gente en el hospital. Claro. Y ya estaba presente. Yo, eso también me llamó mucho la atención. Vi que era una persona grande, pero la vi que estaba tantas horas ahí. Tantas horas ahí. No la conocía. En entre medio entremedio, toda mi familia que estaba ahí, estaba ella. Y mucha gente que no conocía también estaba ella. Cuando a mí me avisan. En un momento, un periodista dentro de que, que yo no sabía de lo que estaba pasando afuera, yo estaba preocupada por lo que pasaba con mi hijo dentro. Cuando a mí me, me avisan de que, bueno, nada, me notifican ya que Brian había fallecido, entró una crisis terrible en el hospital, ¿no? obviamente, con la pérdida de Brian. Y en esa locura, en ese, en ese grito, en esos llantos, en un momento ella se me acerca, me toma de los hombros y me lleva contra una pared con fuerza. Y me dijo, allá afuera hay un montón de medios, hay un montón de gente allá afuera, me dice. Vos tenés dos opciones en este momento, L. o te quedás acá quebrada llorando por tu hijo, o salís a defenderlo y a pelear por él. Eso no me lo olvido nunca, fue un sacudón. Y me agarró el brazo y me dijo, vamos, salí afuera, salí afuera a defender a tu hijo, porque tu hijo te lo está matando de vuelta. Y me acuerdo que me llenó en ese momento de, no sé si bronca, odio, dolor, tristeza, todo. Pero fue como que fue el, el detonante para que yo salga a dar la entrevista que había afuera. Yo si tienen registro de esa entrevista, yo salí totalmente prendida a fuego. Yo no salí quebrada ni llorando. Obviamente que lloraba, yo se me la arriba porque mi hijo acababa de morir. Pero fortalecida por esas cinco o seis palabras que salieron de su boca y que me dieron la, la fuerza. Y me dieron la claridad y cuando salí afuera era solamente habían cientos de personas no tenía ni noción de lo que estaba pasando, fueron un montón de medios cubriendo lo que estaba pasando y yo salí fortalecida por esas palabras que ella me dio Ese fue mi encuentro Esto no va a quedar así nomás, ¿sí? Ahora yo... Confío en la gente, confío en la sociedad, confío en ustedes, porque yo sé que hoy por hoy ustedes son los únicos que me pueden ayudar que esto se termine. No pueden andar matando menores de 12, 13, 14 años por la calle, se supone que nos tienen que cuidar. Así que en la memoria de mi hijo y en la memoria de todos los chicos que han muerto por gatitos, fácil, hagamos justicia, hagamos justicia, por favor. Eh, eh, la nota con eh, Eli, eh, Hernández, la, la madre de Brian, frente al hospital y Elí estaba quebradísima, pero la que estaba muy entera y que era terrible la, la, la bronca y la, la, la, la rabia incontenible que tenía esa mañana, era de Gladys. Eh, fue muy fuerte. Ella eh, no reivindicaba nada más lo terrible del asesinato de Brian. Decía que había muchos Brian antes de Brian y que lamentablemente va a haber. Y después vino Matías Casas y, y después vino... Vieron muchos otros pibes y pibas de, del oeste eh, matados injustamente. Gladys Rodríguez, bueno, escuchamos a la madre una situación terrible. ¿Ustedes a quiénes hacen responsable? Nosotros responsabilizamos a la pobreza. ...al gobierno de Neuquén. O sea, la situación, esto no es un gatillo fácil, esto es homicidio policial. O sea, hay una política de Estado que se lleva adelante de arrasar a los pobres en los barrios. No, Este no es el primer caso. Asesinado por un tiro en la luneta murió Carlos Fuente Alba... ...y ellos siguen manejando el mismo criterio. Un grupo de pibes de 13 y 14 años comete la travesura de sacar el auto de su viejo, le dan la voz de alto, se asusta porque lógicamente cualquiera se asusta cuando la policía te da una voz de alto y ellos para parar el auto no tienen nada mejor que disparar a la luneta. Realmente es una canallada, es una política de Estado, son responsables el gobierno, el gobernador zapac y demás y bueno, y por supuesto, nosotros estamos acompañando a la familia, nos vamos a presentar con ellos como creyentes en la causa y vamos a... ...repartir las responsabilidades, no solo en el gobernador Zapag... ...acá hay una responsabilidad fundamental de la justicia... ...que está mirando para otro lado desde hace rato... ...y que venimos denunciando que todas las denuncias que hacemos... ...van a parar al archivo, van a parar al canasto y demás... ...hay una connivencia entre la policía y el Poder Judicial... ...y esto no puede seguir, esto tenía que terminar así... ...no podía terminar de otra manera... ...tienen luz verde para matar. Dice que el destino, no sé creo en el destino, no sé por qué unos días antes, ah, eh, así entre una cosa, una nota en el diario que te lleva a otra, siempre fui a leer bastante, eh, y leí lo de la masacre de Zainuco, días antes, eh? no creo que haya pasado dos semanas de, de ese día. Leí la masacre de Zainuco, leí del reconocimiento que de hace la Organización Zainuco hacia el periodista eh, Abel Chaneton. Entonces como que no conocía la historia y la estuve leyendo. Empecé a conocer, o sea, de ese mismo que leía, leía del rol de Zainuco, con respecto a las fuerzas represivas y todo eso. Nada, pasó, pasó de mí como algo más de lo que te pasa, ¿no? Después de todo este momento que pasa toda esta, toda esta situación, que tengo una charla con Gladys, no recuerdo en qué contexto, obviamente en todo esto, muy triste, pero no sé en qué momento. Ella me dice que es integrante de Zainuco. Para esto habían llegado a mí varios abogados para poder representarme. De cualquier manera, no era algo que yo me pudiese ocupar porque sinceramente no pensaba en eso. Pero cuando ella me dijo eso, volví esas dos semanas atrás o esa semana atrás en la que había leído eso y entendía que estaba al lado de una persona que realmente me podía ayudar porque yo lo había, o sea, lo había leído, ¿Lo que, leído, que lo había leído porque no sé cómo llegó eso ya sabía quién era, sabía de qué me estaba hablando cuando me dijo Zainuco sabía qué rol tenía en la sociedad Sainuco. y obviamente que le dije sí sí quiero que, que ustedes, que, creo que ustedes ya sabía quiénes eran, ya los había, ya habían leído y comenzamos ¿no? y, y comienza esta, este vínculo con Gladys que pasa a ser yo pienso que pasó de ser una cuestión de, de, de militante, de ella o una cuestión de su rol social, a hacer una amistad. La situación represiva en Neuquén, la represión estatal, viene con una escalada desde el segundo semestre del 2012. Esto tiene... Como, viene como consecuencia de lo que es el plan de seguridad instalado por Gastamisa y por ZAPAC. Eh, ha invertido en 200 móviles más, ha cuadriculado toda la ciudad y ha incorporado 300 efectivos. Esto da por resultado que hemos tenido tres asesinatos en el último semestre y el último es un niño de 14 años que es Brian Hernández, fusilado por la espalda. Esta es la política de ZAPAC, o sea, no invierte en escuelas, no invierte en hospitales, no invierte en salud, no invierte en nada de eso, invierte en represión. Esa es la situación que se vive hoy en Neuquén. La impunidad está instalada y como consecuencia de esto, el juez Muñoz, que es quien interviene en la causa, le declara la falta de mérito al asesino confeso de Brian Hernández. Esto es lo que hemos apelado desde Zainuco en este momento y estamos esperando el resultado de esta apelación para que le, de, le dicten la prisión preventiva. La bala del arma reglamentaria de Salas había atravesado la luneta del auto, impactando directamente a Brian. Los oficiales pusieron a los chicos contra el piso para que no vieran nada y empezó el encubrimiento. Rompieron la luneta trasera para borrar la entrada de la bala Llamaron a una ambulancia que llegó y se fue en silencio plantaron un arma a los chicos para decir que el disparo había sido en defensa propia Sin embargo, tras el fallecimiento de Brian por muerte cerebral el policía Salas se declaró culpable y fue a prisión hasta que el juez Marcelo Muñoz lo dejó libre por falta de mérito tomando la versión de que los oficiales pensaron que los chicos iban a disparar. La querella de la familia apeló y Salas volvió a prisión hasta la espera de la sentencia. Exactamente, 11 meses y a los 9 meses nos dieron la fecha de juicio y yo siempre he manifestado que esto es un logro porque lo, fue salir a la calle con las organizaciones, eh, fue la lucha la que logró que el juicio de Brian a tan solo nueve meses ya tenga fecha para, para concretarse a 11 meses del asesinato de Brian y, y eso hay que destacarlo totalmente. Ya el martes comienza, estamos a unos eh, horas, como decís vos, y bueno, y esto, como yo les contaba, salió a nueve meses de, del asesinato de Brian para que se concretara el juicio a los 11 meses y eso, eh, esto es un logro, porque tuvo que ver con, con la lucha que salimos eh, a llevar a la calle, cómo nos organizamos eh, y eso es fundamental y hay que de rescatarlo porque no es poca cosa que un juicio se lleve adelante solamente 11 meses. De manera que esta es eh, en general la situación, hay una situación dentro y fuera de las cárceles de absoluta impunidad donde la policía actúa libremente, es como tierra libre para uh -huh. llevar adelante absolutamente todo lo que se le ocurre. Esto sin duda es responsabilidad de una decisión política, o sea, el gobierno del movimiento popular neuquino tiene historia en esto, nosotros tenemos desgraciadamente casos trágicos como el de Teresa Rodríguez, como el de Carlos Fuente Alba, que es un docente fusilado en la ruta, y todos los docentes reprimidos y demás, o sea que este es un manejo de impunidad este, que ni siquiera se ha podido llevar a Sovich a juicio por el asesinato de Carlos Fuentealba aun cuando este, Sovich mismo declaró que era el responsable de todo lo que hacía la policía. Y nosotros creemos fehacientemente eso, o sea, absolutamente, sea Sovich o sea Zapac, que todo el accionar policial es una decisión política. Willy Gutiérrez era un testigo fundamental de la causa no solo como chofer del auto en el que iba Brian y sus amigos sino porque era el único mayor de los acompañantes. Estaba amenazado de muerte al igual que todos los testigos del caso y los miembros de la familia. En su declaración no sólo señaló la responsabilidad de Salas sino que también denunció la violencia policial que sufría en el barrio. Un día después de su declaración, a Willy le dieron seis disparos cuando llegaba a su casa en una situación que se intentó definir como de ajustes de cuenta. Los testigos manifestaron que luego de disparar seis veces, el policía José Sebastián González escapó junto a quienes lo acompañaban. Finalmente, a fines del 2013, el policía Claudio Salas fue condenado a prisión perpetua por el asesinato de Brian. Se determinó que la acción de disparar el arma fue injustificada e irracional porque contaba con otros medios menos drásticos para repelerla procurando la menor lesividad hacia los ocupantes del vehículo que habrían evadido el control policial. Recién en el 2016 condenaron al asesino de Willy a 12 años de prisión efectiva por homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego. Por ahí me cayeron todas las fichas, Ajá. supe todo, supe todo, tenía tantas cosas para decirme que fue como que pude recordarte esa información en mi cabeza y que es re valioso, es un tesoro enorme que me dio la posibilidad y la claridad de poder luchar hasta el día de hoy, con la claridad que ella me dejó instalada con cada cosa que, que me enseñó, Ajá. realmente un ángel guardián, siempre digo eso ¿no? Que no no soy ni religiosa ni creo en cuestiones uh -huh. pero realmente si uno tiene que decir que ponerle un nombre a Gladys o ubicarla en, en algo sería como un ángel guardián porque después de mucho tiempo ella no estuvo con nosotros ya después ella enfermó pero como que tenía que cumplir ese rol uh -huh. siempre lo siento uh -huh. cerrar su vida o, o, o, o su rol o lo que ella vivió, atravesó cuando en la dictadura, cuando fue desaparecida antes de terminar su vida haciendo lo que hizo. Que fue acompañarme y buscar justicia por un pibe pobre un barrio. Ella fue para mí eh, el superhéroe, porque los superhéroes son reales, son las personas que tenemos acá con nosotros y los que logran, como Gladys Rodríguez, eh, hacer de las luchas eh, algo personal y embanderarse como hasta Gladys Rodríguez, tanto por Brian como Matías, como Cristian y con todos los presos de las unidades que fueron víctimas de torturas. Pero ella creo que... Fue muy claro en ese sentido conmigo cuando me pidió, eh, y porque yo sé que estaba segura de lo que me decía, de esto de que mantener la independencia era importante para poder trascender. No trascender por una cuestión de, de, de, de una necesidad de, de protagonismo, sino por el mensaje, que trascienda el mensaje. el mensaje trasciende cuando más allá de las, de las posibilidades... Obviamente las muy bajas que tengo yo, soy una persona de clase pobre y la gente que me acompaña también y para nosotros todos es el doble de difícil que cualquier otra organización que está totalmente eh, eh, ya formada y que tiene la, capac la posibilidad de ayudar personas. Nosotros no, pero no, no me dignifica a mí el mensaje de Gladys, la independencia. La posibilidad de elegir qué paso dar, sin tener la presión de nadie ni la sin que nadie me diga qué hacer ni qué decir. Entonces ese es el mensaje que yo rescato de Gladys. Mantener mi independencia y, a, y, y cada cosa que sé que me enseñó fue un camino para bien y a medida que pasa el tiempo como yo veo que, que sigue siendo, ¿no? Y que su mensaje quedó instalado y que, que es así como ella me dijo. Cada vez tengo más claridad de lo que ella me dijo. No se trata de un solo policía, sino de una institución violenta y asesina que dispara a los pibes de los barrios. No son casos aislados como pretenden instalar los medios hegemónicos y las versiones oficiales que garantizan la impunidad que protege a los asesinos uniformados. Sabemos que Brian Hernández, Willy Gutiérrez, Matías Casas, entre otros tantos pibes del país son víctimas de una política de estado que busca criminalizar y estigmatizar a quienes viven las injusticias de un sistema perverso basado en la desigualdad que instala y ejecuta el gatillo fácil en los barrios. Siempre, por ejemplo, cuando pasan situaciones en las que hay que ponerse el pañuelo porque se va a pinchar o hay que salir a apoyar a alguien o hay que salir a la calle a marchar, siempre le pido fuerzas a ella, siempre le pido que me dé claridad, que me dé... Eh, Nada, las la, la fuerzas para continuar adelante, y este es mi pañuelo de lucha, mm -hmm. es ella, es el pañuelo de Gladys. Mm -hmm. eh, nada, cada cosita que, que puede, tengo algunas cositas de Gladys, tengo un libro de que es 100 años de soledad, Ajá. tengo este pañuelito, tengo una cajita de madera de yerba, que está ah, un poco perdida, sí. pero la, la guardo ahí, y una mesita ratona de Gladys. Estas cosas, en mi casa, son mi templo, es Gladys, es mm -hmm. Gladys, es donde charlamos en donde yo la pienso y nada, y el pañuelo que me acompaña en la calle. En esta parte final, rápidamente, mientras compartíamos estos eh, minutos que se nos hacen tan importantes en nuestro programa y que tienen mucho que ver con lo que nosotros intentamos eh, difundir desde hace ya una década en este humilde espacio, también despedimos a la serie web que nos acompañó durante el año pasado. Eh, la primera emisión la hicimos con los primeros cuatro capítulos este cierre para nosotros tiene que ver con los dos últimos capítulos. Pueden buscar también gran parte de los materiales en crudo, que hay unos, unas notas increíbles que fueron publicadas también por decisión de la producción de este documental en forma íntegra, tanto en YouTube como en Facebook. ¿no? Lo cierto es que para nosotros cerramos también esta etapa que mucho ha significado, este, como realizadores audiovisuales acá en la Patagonia, formar parte de esa belleza que fue retratar tímidamente, a través de garabatos que nos comparte su familia, la vida de esa inmensa luchadora llamada Gladys Rodríguez. Nosotros en el medio de estas este, frías tardes patagónicas nos despedimos hasta la semana que viene acá por más cartago por nuestro canal. Hasta entonces.